Bienvenidos a mi canal Creaciones Bettina, un saludo muy especial para todos en especial para Cristin García en esta ocasión les voy a enseñar a hacer esta tarjeta sorpresa con mensajes y digo sorpresa porque tiene esta cajita interior espero les guste vamos ahora a mirar cómo se hace corta un rectángulo en cartón duple de 30 por 48 centímetros mide acá 22, traza la línea y vas a medir 4 centímetros y vas a trazar la línea vamos a hacer este quiebre para que te quede más fácil hacerlo puedes repasarlo con tijera o con lapicero sin tinta vamos a forrar con cartulina roja voy a tomar la regla y voy a repasar con lapicero sin tinta para volver a hacer el quiebre ahora vamos a decorar esta parte vamos a utilizar dos rectángulos de 30 x 22 centímetros este es de cartón duples y este en cartulina vamos a hacer un marco para eso vamos a medir en los cuatro lados 3 centímetros y cortar el cuadro de la mitad nos quedaría así vamos a pegar este acá y el marco encima ahora lo que voy a hacer es decorar haciendo una línea con marcado y vamos a hacer corazoncitos de colores, voy a acercar un poco para que aprecien mejor ahora voy a hacer rojitos ya los colores son opcionales vamos a hacerlo en toda esta parte Ahora vas a cortar un rectángulo en cartulina de 8 por 6 centímetros y vas a dibujar el número 6. Vamos a pegar acá en esta parte y vamos a pegarle una bolita amarilla para hacer una carita enamorada. Vamos a delinear y terminamos de dibujar. Hacemos un besito. Vamos a delinear el número se vea más y escribimos acá en esta parte meses, seis meses voy a volver a repasar para que se vea más esta palabra meses voy a delinear esta, este, esta palabra, esto es opcional Ahora vas a cortar una tirita en goma eva, vamos a pegarla acá y pegamos dos corazones. Vamos a utilizar marcadores, 8 tiritas en cartulina de 7.5 x 2 centímetros, fucsia, blancas y negras. Vamos a doblar así, vamos a cortar así como especie de banderitas. silicona líquida y vamos a pegar así, lo hacemos así con todas y escribimos Love you, escribimos primero love, hacemos un corazón y yo. vamos ahora a utilizar dos tiritas en cartulina, la vamos a pegar así volvemos a aplicar silicona líquida y pegamos acá vamos a utilizar una tinta en cartulina sucia de 1 por 7 centímetros aplicamos silicona líquida y pegamos así está en esta parte en la letra E y está acá debajo del corazón volvemos a pegar acá y vamos a escribir la fecha en la que cumplen la, los meses en este caso sería 9 de julio del 2020 vamos a hacer rayitas así para decorar o para que se vea más y voy a alinear acá estas letras igual voy a alinear los corazones en nuestras dos tiritas. Ahora vamos a hacer la cajita. Vamos a cortar un cartón duples de 24 x 24 centímetros y en sus cuatro lados vamos a medir 3.5 centímetros. Y vamos a pegarle una cartulina azul. Vamos a hacer la tapa. Vamos a cortar un cuadro de 21.5 x 21.5 y en sus cuatro lados vas a medir 2 centímetros. Igualmente la vas a forrar con cartulina azul es así, ahora voy a darle vuelta a la base para decorar dibujando corazones pueden hacerlo con un marcador de punta más gruesa porque no se ve mucho y esta decoración la van a hacer en todos los cuatro extremos vamos a darle vuelta y vamos a armar así como siempre lo hemos hecho, vamos a hacer lo mismo la tapa la vamos a armar así nos quedaría así la cajita acá en esta parte pegue corazones y vamos a copiar un mensaje pueden copiar un mensaje o pegar una imagen una imagen animada o una foto de, usted, de la pareja te amo acá delineamos voy a escribir terminar de escribir el mensajito Acabo voy a decorar haciendo estrellitas rosquitos esta es opcional, fundicos dos cuadros en cartulina de 30 por 26 centímetros si y ahora marcar a medir 4 centímetros en esta parte esta cartulina de verde la vas a cortar dos veces y la pegas con silicona líquida vamos a doblar acá hacer el quiebre de los 4 centímetros que medimos lo hacemos también con esta roja estas serían las páginas de la tarjeta vamos a tomar la tarjeta aplicamos silicona líquida acá en esta parte pegamos la, esta página ahora vamos a pegar esta verde cartulina de 26 x 18 centímetros el color que desees y vamos a cortar así esto también es opcional si desean cortar así lo pueden colocar el rectángulo normal y vamos a escribir otro mensaje solo solo tú sentir especial estos marcadores son marcadores gráficos marca película. si no tienen estos marcadores pueden hacer este mensaje en otro color de cartulina y hagamos estas decoraciones. Pues vamos a tomar una cartulina blanca de 26x18 y una tono pastel en amarillo de 22x15. Y vamos a hacer esta figurita. O pueden hacer una nubecita lo que deseen, o un corazón. Cortamos. Hacemos lo mismo con la amarilla. Recuerden que los colores, como les digo, son opcionales. Yo solo les doy la idea. Y vamos a pegar acá. Y escribiendo que no otro mensaje. Un mensaje que no podía faltar. Te amo. O si todavía no lo vas a decir en estos seis meses, te amo. Le puedes escribir te quiero. O te adoro. Como pueden ver es un labio. En vez de O. Y vamos a hacer corazoncitos para decorar. letras le voy a pintar los labios. El labio. Eh, voy a alinear con marcador negro para resaltar más los corazones y esta letra o esta palabra T también. Ahora vamos a pegar así. Esta sería en la primera, en las dos primeras páginas. Y escribo mensajes a las otras Amor, no es difícil pensar en todos los momentos que hemos vivido. Hasta ahora han sido seis meses de conocernos, pasar juntos mucho tiempo, disfrutar, pasear, reír y sobre todo aprender a adaptarnos el uno al otro sin cambiar nuestra esencia. En este tiempo me he dado cuenta de que te amo y lo hago más de lo que pensaba. Pensar en todo lo que nos queda por vivir es una forma de confirmarme que quiero seguir viviendo esta aventura contigo. No se me ocurre mejor persona con la que haber pasado estos seis meses y con la que deseo pasar el resto de mi vida porque ahora sí entiendo cuando nos decían que seis meses no es nada gracias amor por hacerme tan feliz ahora vamos a decorar esta parte vas a tomar una hoja amarilla esta es una hoja tamaño carta y vamos a utilizar cartulina amarilla y negra estos cuadritos miden 4 x 4 centímetros y vamos a utilizar fotos Ya saben que son de los momentos que han vivido en este tiempo, en estos seis meses ahora vamos a tomar los cuadritos amarillos y con esta tapita voy a hacer una bolita vamos a hacer caritas enamoradas, emojis armar con una especie de corazón quedaría así, acá lo que hice fue pegar los, las fotos y las caritas enamoradas ahora vamos a cortar vamos a hacerlo por todo el extremo dejando como un borde amarillo para que resalte y vamos a pegarlo acá en esta A decorar hacer un fondo con corazoncitos porque creo que se ve más bonito pero esto es opcional recuerden que la decoración es opcional y vamos a copiar un mensaje el mensaje es este en estos seis meses con tu dulzura mi vida cambió para siempre voy a terminar de leérselos Solo quiero vivir cada instante de esta forma y contigo a mi lado. Ahora vamos a cortar dos tiras lados de la tapa y vamos a hacer corazones vamos a decorar cada corazoncito y vamos a hacer lo mismo con la tira azul nos quedaría así acá en esta parte superior vamos a dibujar corazones si desean decorar la tapa y vamos a hacer corazones azules voy a dibujar acá un gatito. como pueden ver está muy fácil de hacer vamos a hacer la manita acá voy borrar un poco para dibujar esta otra manito y hacemos una partecita de golpecito Y dos rayitas a los lados. Acá delineé con marcador negro y vamos a pintar el pelito, a la orejita. Dibujamos los ojitos, pintamos los cacheticos y vamos a delinear así. Pasamos las barbitas y la boquita en forma de vecino. De nuevo voy a hacer corazones acá en esta parte. Recuerden que en la tapa también pueden escribir otro mensaje si desean. Y voy a escribir acá, Mua". Vamos ahora a pegar la base. En la última página de la tarjeta. Y vamos a colocar el contenido, contenidos ya saben que es opcional, si le van a dar algún obsequio especial, en este caso por lo que chocolate y papel seda, tapamos, para decorar estos lados, corte corazones en cartulina, ahora vamos a cortar una cartulina de 10 x 8 centímetros y vamos a dibujar otro gatito que sería para la parte superior. Manitos, nuevos ojitos. a pegar acá esto si sí lo desean hacer también y vamos a pegar corazones estos extremos de es la parte interior de la, del marco vamos a marcarlos para que se vea como más bonito y vamos a delinear los corazones también borde estos extremos los patitos que les hice, o que le hice a la tarjeta, hice otra línea acá en esta parte y corazones, silueta de corazones en esta parte y en esta, también hice puntitos por el borde Y van a bordear la tapa. Ahora vamos a hacer un monito, vamos a sellar la, la tarjeta. Esto también es opcional si lo desean hacer o si sea, no pueden colocarlo o envolverlo en papel seda. Pegamos y vamos a hacer un moñito es 60 mil 60 centímetros. Vamos en tres dedos este paso y lo enrollamos así recuerden que esta cinta debe quedar por encima de esta de este interior para poder doblar así en la mitad de ambas y vamos a cortar así en pincos tomar ambos extremos y los vamos a doblar, así que se encuentren estos dos y ya amarramos hacemos dos nuditos cortamos, voy a hacer acá dos piquetes Hacer ya de sacar el monito. nos quedaría así. Vamos ahora a colocar cinta y pegamos el monito. amigos. Esto ha sido todo por hoy. Espero que la tarjeta les haya gustado. Creo que está muy novedosa y original, como todo lo que hago monitor arriba, si te gustó, compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal. Hasta la próxima.